que me llegó de un señor que fue, miren la vaina del toque de queda, fue apresado, ¿verdad? Este señor es de, me parece, de Villarriba, fue apresado en un horario normal, porque hay un jodido horario que la gente no entiende ni la policía, o sea, hasta las 6 de la tarde es la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y hasta las 7 los restaurantes, bares y todo eso tienen que cerrar, pero el libre tránsito de por Dios es hasta las 9 de la noche, o sea que usted puede andar en su motor, en su pasola, en un burro a caballo, en su vehículo, en su vehículo para usted transportarse de un punto A a un punto B y no lo pueden detener, este señor denuncia, denuncia primero que fue apresado en horario regular, y segundo, que lo llevaron a, a, a un destacamento donde casi pierde la vida. Vamos a escuchar, señor director. El que entré, el yo no me pregunto eso, presidente Luis Abinader. Que de hecho soy de los de lo primeros que me padrón. Si él va a hacer una cosa y la policía va a ejecutar otra. Porque yo pensé, yo había oído decirlo, lo leí, que los sábados y domingos eran de 7 a 5, el toque de que a mí me agarraran faltando para las 6 y a mis compañeros. No nos revedimos ni nada porque el que se puso a fue irredido porque vio que nos llevaban y le dice que por qué nos llevan a esa hora, ahí tengamos mascarilla. Yo me estaba comiendo una allá, Busca lo que está por aquí. Yo tengo el video. Eso está en el periódico del mundo entero. Entonces me meten ahí con un grupo, que entreguen que cuatro o cinco cigarros de marihuana prendidos. No, la preventiva? si sí, ahí no me metieron que lo vi, yo lo vi a mí, que los bichos se los a noche a todos los policías ahí. Es que se qué sé, después me metieron, fue a, a, a África, me tiraron a la boca de los leones. Explica cómo fue usted herido, digo. ¿no? ¿Cómo fue? Ajá, exacto. ¿Cómo te hirieron? El muchacho que vino herido, uh -huh. está sentado en un cubo ahí, amorrado, y yo me lo pongo la pipí. El preso el muchacho vaya que me cortó. Y le dice que quiero cuatro a la limpieza. yo, ninguno lleva dinero, estoy y te lo dejan. Yo me llevé en una parte, un huchillo, de entre tres mil y pico con un amigo, mío, porque vamos para la aceite, vamos para el desierto. Entonces cuando el muchacho va, y le dice él le reclama, y le dice, no, yo no tengo, yo no sé que no tenía, pero yo tenía para pagar y la vaina de la limpieza, como dicen los presos. Cuando y dije, ¿vale? Ahí en el muchacho se no. Y entran a trompar. Yo voy a esa porque son como 30 que hay, nosotros más somos seis, no haremos cero. De una sola carta, en la misma casa sí, habían 30. Sí. Y después que me pasó el caso a mí fue que ellos fueron y lo sacaron. Ellos lo sacaron. Entonces, el muchacho estaba con el pleito con ellos dos. Y cuando yo fui a la ley mío, él me puyó de una vez a los curos. Yo no, yo nada más, cuando me sentí que me cortó. Yo me agarré ahí abajo y me veo la mano llena de sangre y go, me empuñaló hasta oh, desgraciado. Sáquenme de aquí, juda Y la sangre corría como un ayuno. yo. Entonces me metí ahí de obesidad ve si la herida me había llegado para adentro. Y ahí yo me pongo, pues, lo menos me conformé, que sé que no me voy a perforar para adentro. Si me perfora, va vas, suelín, al intestino. Qué lindo, a ver si los policías ya. ¿Cómo fue la eficiencia de la policía en momento? No, ellos... Levantar, no, ahí no. Ahí te lo puedo decir que, que ellos... ellos va, ¿Llamaron a 9 Sí. Ellos no, ellos me sacan ellos mismos, rápido y hasta la fecha yo no puedo quejar de esa parte, eh, no me puedo quejar. Eh, eh, ¿De pero tipos de dentro de la chica? Sí, me sacaron de ahí una vez, venga, vamos al hospital, no, ni esperan y 9-11, se desesperan tanto. Claro, era una emergencia. Sí, que me llevan ellos, ahí le agradezco esa parte. ¿Cuál es el nombre suyo y de dónde? Ramón Leonardo Torres, yo soy de Arenoso. Yo lo que no entendemos, porque qué no traen de Arenoso a San Carlos? Pero que te digo, nos traen la rebeldía de uno solo, es por eso que no traen, señorita. Que si usted tiene un dedo, yo creo que es brazo que le, han dejo, le van a apuntar un dedo, le van a apuntar, es el dedo, no de la mano, ni el brazo. Y yo le digo al teniente allá, señor, ¿por qué usted no lleva? ¿Para qué no lleva para allá? Todo? Si es el que tiene problemas, llévenselo a él, no a nosotros. Háganos presos aquí en Villarribón Arenoso. No, para más que porque ¿Por qué no somos fichados, delincuentes. ¿Por qué no porque ahí le fue a reclamar y porque qué no llevaban a los otros seis presos, y regidores, la las policías, y ahí se no sé qué, pasan palabras, tú sabes. Y ahí lo no partían con una pistola, seis puntos le dieron. Sí, entonces ahí lo curaron, lo llevan allá al el hospital ellos mismos. También soy testigo que ellos lo llevaban a curar no lo trajeron así. Ellos lo llevan para que le dieran puntos y lo curaran. Mm -hmm. Ellos en esa parte fueron eficientes y un policía le fue la mano. Porque el muchacho estaba revoltoso, Estaba pataleando, no quería subir la guagua y posar y eso fue un lío. No, fue que tampoco fue resaltado lo que estaba. Bueno, ahí estamos viendo al señor eh, con la denuncia. Es lo digo toque de queda. ¿Qué hemos dicho? Ojo, siempre hemos estado de acuerdo con el toque de queda, pero que se cumpla, pero no con esta días que tienen las autoridades. Principalmente el ministro de Salud Pública. Un día sí, un día no, boda sí, boda no. ¿Qué es esto? Está, está como Tony Peñaguaba. 100 millones, 100 millones sí, 100 millones no, no, regálaselo 100 millones. Así está. Luis Abinader le están haciendo daño, mucho daño. Con, siga cancelando, que ya usted ha cancelado, cancelado un viceministro de Interior Policía, estaba en búsqueda. Siga cancelando, cancelando, digo, ella renunció, entre comillas. La ministra de la Juventud. Siga sacando gente, el que no sirve le van a dañar la canasta de manzana, presidente. Una manzana podrida daña la canasta entera de manzana. Usted tiene mucha gente de valía, mucha gente buena al lado suyo, pero tiene unas cuantas manzanas podridas. Salga de ella porque le va a dañar la canasta presidencial. Le va a dañar la canasta presidencial, señor presidente de la República, Luis Abinadel Corona. Sáquela ahora con tiempo, no deje que cojan fuerza. Sáquelo, sáquelo. Y busque gente seria que en este país hay mucha gente seria y que quieren hacer las cosas bien por nuestro país. Usted tiene mucha gente seria alrededor suyo, póngala a trabajar. Vamos a la pausa, señor director, luego la pausa, seguimos con el problema en MUNE. Miren, voy a abrir las líneas, atención los afectados de MUNE, atención los afectados de MUNE. Este programa se ve a nivel nacional e internacional y el presidente Luis Abinader lo ve. Voy a abrir las líneas porque hubo problemas, hay problemas, hay gente heridas, ¿Eh? Eh, eh, eh, vandalizaron a Muné Hay una situación difícil Con Muné en plena Navidad Luego de la pausa